El 18 de diciembre hemos firmado para el sector de la banca el acuerdo de registro de jornada y desconexión laboral y digital, que, bueno, que esperamos que suponga un cambio organizativo y encaminado hacia una mayor eficiencia y, bueno, y con ello aspiramos a erradicar las prolongaciones de jornada y el presentismo que es una lacra en el sector. Con el acuerdo garantizamos el cumplimiento de la jornada y los horarios que tú tienes derivados del convenio colectivo, acuerdo de empresa o un pacto individual. Asimismo, también vamos a garantizar las medidas de flexibilidad interna y de conciliación que existen en tu empresa. Este es un acuerdo que desarrolla el derecho a la desconexión digital y laboral. Este derecho es una herramienta vital para que cumplamos con nuestro horario establecido, mejorando así nuestra salud y permitiendo conciliar lo que es nuestra vida personal con la laboral. Un acuerdo que permite que cada entidad pueda negociar y firmar acuerdos que complementen a este. Y llevarlos a las necesidades particulares de cada empresa. Un acuerdo que reconoce que la formación, tanto presencial como online, y las reuniones, tanto dentro como fuera de la jornada de trabajo ordinaria diaria, es tiempo efectivo de trabajo. Acuerdo donde todas las partes firmantes manifestamos que hacer horas extraordinarias es una mala práctica totalmente desaconsejada. No te pueden obligar a hacerlas. Es voluntad tuya el hacerlas. Ahora es tu momento. Registrar tu jornada te beneficia.